Oh, thank you. Bienvenidos una vez más a los vlogsitos Y pues sí, estoy muy emocionada Contentísima de volver a ustedes con estos videos Que pues hay amigos, ustedes saben que los amo bastante Y eh, se me ha olvidado hacer vlogs Así que mmm, ya, basta eh, No les he actualizado absolutamente nada Estoy leyéndome Harry Potter y el prisionero de Azkaban, ya, yo todas las películas ya las vi, ¿ok? Nunca me había tocado leer los libros, hmm. y ese es el momento justo, porque Lynn y Chris organizan una lectura conjunta de todos los libritos, y pues está bien bonito, está bien cool, y bueno, como... Pueden ver mientras estoy leyendo. Bueno, estoy escuchando el audiolibro de Harry Potter, ¿ok? En mi momento cuando estoy trabajando. Y es la cosa más bonita. Amigos, si tienen oportunidad de escucharse un audiolibro, háganlo. Es la experiencia más bonita y gratificante del mundo. Eh, sí pero obviamente, eh, bueno, no sé, yo tengo la costumbre de que estoy haciendo algo mientras escucho el audiolibro, pueden pintar, pueden acomodar su librero, pueden hacer otro tipo de actividades, cocinar y así, en lo que escuchan el audiolibro. Es algo muy, muy, muy bello. Y algo que quiero contarles, que creo que por ahí lo tuiteé, es que siempre me ha dado mucha risa el hecho de que eh, mientras están narrando como que toda la historia de Harry Potter eh, Le ponen música No, no, le ponen una voz muy fea a Ron No sé por qué, pero me da risa Y ya, eso es todo, ya estoy por terminarlo Estoy leyendo La Nación de las Bestias No, amigos, estoy... Mmm... Eh. Mm, mm, lo compré en Gandhi porque estaba en descuento Y estuve viéndome muchas reseñas, estuve leyendo muchos posts en Instagram Para ver si de verdad podía, o sea, quería comprarlo, ¿verdad? Porque qué tal si lo compro y ya no lo leo, o no sé, cosas así Este libro me tiene enganchadísima, lo estoy leyendo en mis ratos libres cuando estoy aquí en mi casa o cuando voy para el trabajo o cuando regreso del trabajo a mi casa. Y amigos, son poquísimos los libros que me enganchan tanto que debo de caminar con ellos mientras leo. Bueno, leo con ellos mientras camino. Uh -huh. O sea, a ese grado, ¿saben? Me tocó con México Land que estaba ya en un punto así en el que no lo podía soltar y quería saber, y quería saber, y quería saber. Y pues tuve que bajarme del camión y leerlo caminando en lo que llegaba a mi casa. Uh -huh. Y justamente me está pasando con la Nación de las Bestias. Me tocó que hoy me quedé en una parte súper importante, súper que tenía que saber qué pasaba. Y me bajé del camión, caminé unas cuadras y ya cuando estuve muy, muy, muy segura, ya casi llegando a mi trabajo, eh... Me fui caminando leyendo. Caminé. Caminé y caminé hasta que llegué a mi trabajo. No me caí afortunadamente. Eh, y ya. Muchas cosas. Muy feliz. Y también me estoy viendo una serie de las que me estuvieron recomendando. Tengo ya una lista de las series que me recomendaron ustedes por Instagram. Y estoy muy feliz, amigos. Estoy muy, muy, muy feliz. Eh, ajá. Y... Amigos, quiero contarles que para los próximos meses estoy preparándoles cosas muy muy bonitas Ya en mi agenda ya puse como que todas las ideas que quiero para el próximo mes Y para el mes de octubre que como ya saben cumplo años en ese mes Y es uno de mis, o sea, de septiembre para adelante son mis meses favoritos Porque llega que el mes de la patria, mi cumpleaños, Halloween, um, otoño y luego invierno, y, o sea, yo estoy enamoradísima, enamoradísima Si pudiera quedarme en una temporada, sería yo como que en esa Entonces, sí, les tengo preparadas muchísimas cosas Y también por ahí quiero hacerles un pequeño spoiler Es que quiero prepararles como en octubre mmm, Ya tengo una serie de videos que quiero subirles también Pero quiero prepararles como cositas para hacer juntos Digo, ajá uh -huh, ya les estoy diciendo eh, como para ver películas y así una plantilla de las películas que podemos ir viendo en el mes de octubre y ya ustedes van como que tachando cuál ya vieron y así. Y no sé, igual también estaría padre hacernos una, una Netflix party todos juntitos Y estar viendo una película de terror No lo sé, todavía lo estoy pensando Y así, también me estoy armando otras cositas para ustedes Es que estoy muy emocionada Esto me emociona bastante, amigos, bastante Así que sí Y ahorita eh, lo que voy a hacer es que voy a ver una serie Voy a ver la serie de Good Place Creo que se llama así, Buen Lugar, Good Place Ajá, me lo recomendó mi amigo. Y ya. Entonces, sí. Les estaré bloqueando. Ya es muy muy muy tarde eh, Lo que pasó el día de hoy es que pues Lo normal, quería grabarles un pedacito como De lo que hago en mi oficina Pero la verdad es que me dio pena <ríe> Y hoy tenía un poquito de trabajo Entonces, ajá Y lo que pasa, lo que sí les voy a contar Son Uno, me está gustando bastante La serie que me recomendó mi amigo Que es The Good Place Ya casi la termino y me está encantando, ahorita me voy a aventar dos capítulos Y eh, ayer al final empecé a ver otra que es como de terror slash comedia o algo así Y creo que se llama, a ver, creo que aquí lo tengo Ay no, aquí no es <ríe> Perdón, se llama creo, si no mal recuerdo, como... Ay no, soy un feito aquí A ver, espera se llama algo así, es como una señora que se murió o como que no sé, como que le pasó algo extraño a su organismo y está viva pero está muerta a la vez. Una cosa rara, ¿no? Y que en el video anterior de Comiendo un día como, eh, como Crepúsculo les estaba hablando acerca de las series. Que nunca las termino. Hay unas que sí, me enganchan bastante. Y es como de, la quiero terminar por siempre. Y entonces tengo que terminarla sí o sí. Y ahora sí quiero proponerme como que a ver series y todo eso. Y ajá, eso es lo que vamos a hacer más tarde. Quiero comentarles que para cuando suba este video, mi amiga ya habrá visto todo porque mi amiga ve mis videos. Entonces fue su cumpleaños hace unos unas semanas y bueno sí y no le pude regalar nada entonces estuve pensando seriamente en regalarle algo y pues quería regalarle un un cuarto un cuarto un cuadro de mapas de mapa estelar que decidí hacer mi propio mapa estelar y eso fue lo que estuve haciendo <ríe> en el trabajo eh, el mapa sí es del día en el que nos conocimos, en el que hicimos, nos hicimos mejores amigas por siempre y pues ya lo demás yo lo diseñé y voy a hacer de que el portarretrato aquí y todo eso, uy, se cayó y ajá, y ya, pues se lo vamos a dar este fin de semana, a ver qué, qué pasa, a ver qué más dice y así, ¿verdad? Entonces voy a recortar como que, ajá, voy a hacer eso ahora. Y ya mañana Le pongo lo que falta Y así, pero si sí, eso es lo que voy a estar haciendo ahorita Voy a ver una película ¿Qué me está pasando? Voy a ver unos capítulos de una serie Y voy a terminar esto Bueno, avanzarle Y ya, así Y ya, eso es todo Bye No les pude bloguear estos últimos días porque ayer estaba muy cansada y quería bloguearles y así, pero pues no tuve chance. Y antier... ¿Qué pasó antier? Ah no, creo que me la pasé viendo series y todo. Entonces, les actualizo cosas. El día de hoy, ya saben que es mi día de grabación, eh, les estoy preparando un video Bonito. Para cuando ustedes vean este video, el video ya va a estar arriba. Voy a hacer un video de outfits eh, con libros. Es como Book as Outfit, algo así, ajá, inspirado en, en libros bonitos. Y lo que hice fue que, pues, ya acomodé como que toda la ropa y así. Y pues, ahorita voy a proceder a desayunar primero y después ya regresamos para arreglarnos y hacer el videíto y todo eso. Um, ¿Qué más contarles? Ah, sí, hoy es día 22, día del Booktuber. Y unas amigas de Booktube están organizando, tienen organizado el día de hoy eh, una serie de actividades La verdad es que está muy, muy, muy padre. Creo que tienen a Malpica, Antonio Malpica, para el día de hoy, como a las 12 o 2 no recuerdo muy bien, pero eh, sí, vamos a estar todo el día de celebración. También para recordarles que mis amigas de Booktube, que es bibliofílica, Liz de Forever Fangirl y Alondrita están organizando una lectura conjunta de Midnight Sun y pues ayer lo obtuve, ayer Compré ese libro en digital porque, pues, amigos, en físico está bien caro, ¿verdad? Entonces, sí, voy a estarlas acompañando en esta lectura conjunta. Y también, amigs, en septiembre... <ríe> en sep Estoy organizando una lectura conjunta con Tavo eh, de Compartiendo Libros. Y la verdad es que estamos muy emocionados porque vamos a estar leyendo una... Eh, es... Sor Juana siendo detective, pues Y es un libro que yo ya le tenía muchas ganas Así que pues, y ya, eso es todo Y ahorita regreso porque dejé la lavadora llenando Ah grabar el video de los outfits y quedó súper padre ya, bueno, para cuando ustedes ven ese video, ustedes ya lo habrán visto ajá y pues yo súper feliz por haberles grabado ese video, ya tenía muchas muchísimas ganas de grabarlo y estaba esperando como el momento adecuado y pues ya estamos casi a septiembre, bueno sí ajá, ah, olvídenlo esto de los tiempos me abruma ok, um, ahora como pueden escuchar Estoy lavando mi ropa, ajá, sí, sí, porque nos vamos a preparar para el día, bueno, básicamente vamos a estar editando ese video que ustedes ya vieron, uh -huh. y qué más, uh, no sé, preparar la semana porque tengo muchas cosas que mostrarles, o sea, aparte de que grabé el video tomé fotos de los outfits, básicamente todas están de que iguales porque no había un espacio aquí, chido, pero, ajá. Y como les comenté en la mañana, hoy es 22 de agosto. Día del Booktuber. Y eh, me tiene muy feliz, amigos. Me tiene muy feliz. Eh, muchas gracias a las personas que iniciaron con esto. Tuvieron la iniciativa. Eh, o sea, todo el día van a tener de que cositas, actividades y así, y tienen una dinámica muy bonita de la cual es como escribirle un mensaje a tu booktuber favorito o a tu amigo booktube favorito, y ahorita quiero mandar varias, pero, ajá, sí, voy a mandar varias en el transcurso del día y así y pues ya eso es mi sábado amigos, lavar, grabar, editar y disfrutar del día del booktuber regálenme cosas <risa> eh, bueno entonces nos vemos más tardecita y ya ah miren esa es la ropa de no les dije verdad no les dije pero esa es una de las ropa una de la ropa ese es uno de los outfits que utilicé para un libro y me parece si ustedes ya lo vieron si no, se los dejo aquí arribita para que vayan a verlo. Eh, es de un libro muy bonito. Este, este vestido me gusta bastante. Casi, o sea, sí lo uso, pero no mucho. Pero, ajá, uh -huh. ya no sé más qué decir, más que nos vemos al rato. ¿Cómo están? Oigan, pues ya es domingo en la noche, muy noche Bueno, ni tanto, son las 11.40 Y ahorita me encuentro eh, acomodando la agenda para septiembre Porque luego me agarran las prisas y pues ya no hago nada, ¿verdad? Eh, ahorita lo que acabo... A ver, ¿por qué estás planeando el mes de septiembre? Una, porque me agarran las prisas y dos... Esta semana, o sea el 25, se va a publicar el, li el libro, se va a publicar el video de los outfits, así que pues ya sería como que el último video del mes, entonces por eso es que requiero de ya estar como diseñando más o menos eh, como que las ideas que tengo para el mes y así, además también de agendar algunas cosas que tengo pendientes. Hace rato que me encontraba haciendo de qué ejercicio, me acordé, o sea, estaba como metiéndome en la idea de más videos para el próximo mes Y no me acordaba que de dentro de unas semanitas cumplimos dos años en el canal Y eso me emociona bastante, entonces ya tengo en mente un, un video para conmemorar ese día y pues tengo muchísima plática para ese video, entonces espéralo muy pronto. Por si no saben, cumplimos años en el mes de septiembre. El 9 de septiembre cumplimos dos años en Booktube. Cuando me animé a subir ya por fin, por fin, eh, videos relacionados a los libros. Porque ya subía de qué videos, pero eran como puros document your lives. Eran prácticamente como mi diario. Y así... Ah, entonces, ajá Y pues ya nada más para decirles que Aquí se termina el vlog de esta semana me Voy a tratar de hacer más vlogs porque son cosas que a mí me gustan mucho Y aparte también era lo que estaba reflexionándose un momento De que antes yo escribía en diarios cuando estaba en la secundaria Como que todo lo que me pasaba Y pues ahí está, ¿no? Escrito y todo y ahora ya de un poquito más grande, ya estoy haciendo como videos que vienen siendo como diarios. Porque, no sé, de verdad que me entró mucho la nostalgia en saber que cumplo dos años en Booktube. Y el checar como los videos muy, muy, muy viejitos. Me he dado cuenta que he crecido bastante como persona. Y pues físicamente, interiormente y así muchas cosas, ¿no? Entonces, ajá. Uy, uy, uy. Entonces ya se vienen unos videos muy interesantes para el próximo mes. Espérenlos muy pronto y así. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver estos vlogs. Por haberse entretenido mucho conmigo. Y pues les dejé como un pequeño regalito por adelantado. Eh, yo tocando el ukulele. Y pues bueno amigos, nos vemos en el próximo vlog, en el próximo video y así, yo les mando muchos besos y abrazos y así, y pues nada no olviden sonreír, tomar mucha agua, comer frutas y verduras y dormirse a las 10 ok, ok <ríe>